hola feliz happy monday argentina méxico colombia venezuela bueno aquí estamos hoy hoy vamos a hacer un super ejercicio de la rueda de la vida es este nivel de inconformidad que nos lleva a permanecer en estados emocionales sin recursos es nuestro nivel de insatisfacción permanente en nuestras áreas diferentes que tenemos en el, la familia, en el trabajo, la pareja, en la salud, lo que nos está llevando a permanecer en estados emocionales congelados que son tóxicos. Son nuestros propios estados emocionales y hay ocasiones que ahí nos detenemos. Mira, te quiero leer algo importante de una persona que es el... bueno desde hace muchos años, jefe del Hospital Psiquiátrico de Nueva York. Él es eh, Frederick Colvan, él es doctor, eh, Coban, doctor en filosofía. Y escuché esto que te quiero hacer llegar. Piensa, quédate con lo más importante de la lectura. Y él, como jefe del Hospital de Nueva York de Psiquiatría, dice, veo con mucha Veo mucha miseria humana no solo en los pacientes mentalmente enfermos a los que tratamos, sino incluso entre el personal normal y sano que los atiende. También observo la misma infelicidad en las personas de relativo éxito, siempre trabajando a tope a las que visito en mi consulta privada. A menudo el dolor y la miseria son innecesarios. Y finalmente terminan cuando las personas se hacen cargo del control de sus creencias, sus sentimientos y acciones con objeto de modificar el proceso de sus vidas. Desgraciadamente la mayoría de las veces no lo hacen así. Se limitan a esperar y esperar y luego tratan de cambiar el mal resultado. Bueno, pues este esto que leí dije ay, ya todos mis suscriptores en este equipo de fuertes y valientes necesitamos pensar cuáles son los estados emocionales que en los que yo me encuentro generalmente te voy a dar una herramienta que es muy importante que tú la hagas desde casa vas a hacer un círculo y vas a dividirlo en ocho en ocho quesitos en ocho triángulos va a quedar algo como esto vale y de lo que se trata es que tú hagas tu rueda de la vida. El objetivo es que esta rueda gire, que esta rueda pueda llevarte de un estado donde tú te encuentras a donde tú quieras llegar, a la meta que tú desees. Sin embargo, si esta rueda no, ti, no es una rueda como tal, ¿por qué? Porque el nivel de insatisfacción que tienes en las distintas áreas, pues no te permite estar en equilibrio y esta rueda no puede girar, no te puede llevar y trasladar. Esta es una herramienta interesante de coaching. Por favor, dibújala, dibújala en tu casa y haz, vive esta experiencia. Mira, son ocho áreas, trabajo, familia, eh, salud, ocio, que también es la diversión. También puede ser eh, pareja, obviamente, y también puede ser tu desarrollo personal y el aspecto financiero. Son ocho aspectos muy importantes los cuales tú puedes observarte y no es eh, cómo te encuentras porque tu nivel financiero puede estar muy muy bien de acuerdo a tus metas pero tu nivel de satisfacción puede ser que no tenga ese contento ese sentimiento de, eh, de gusto puede ser que tú estés aquí contentísimo en tu nivel financiero y que en tu salud sea menor entonces esta herramienta por favor úsala eh, descúbrete cuáles son esos niveles de satisfacción que tú tienes sin culpar a nadie. No porque tu nivel de satisfacción sea 4 en la escala del 0 al 10, vas a hacer este ejercicio y... No porque tu estado de satisfacción sea dos, es que la culpa necesariamente la tenga tu pareja. No porque en tu trabajo sea cuatro, la culpa la tiene el jefe. No culpemos a nadie. Esa es una regla básica. Te la, te la pido, no culpes a nadie, vamos a hacernos responsables. Y esta herramienta, esta información es un input para que tú puedas planear y que para que podamos hacer los siguientes Happy Monday. Bueno, te mando todo, todo, todo, mi amor, todo, mi cariño, mucha suerte, mucha fuerza en todas tus metas, por favor, feliz Happy Monday, feliz comienzo de semana, aquí nos vemos y te mando... Mucha suerte, mucha honestidad en este ejercicio. Ah, dame tus comentarios si estás de acuerdo, cómo te fue la rueda de la vida.